Vamos a crear una pequeña aplicación, un CRUD, que nos permita gestionar los posts que se encuentran almacenados en la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una migración que nos permita crear la tabla post con sus respectivos campos. Para ello voy a ir a mi editor de texto y voy a abrir la consola. Si recuerdan en el video de introducción a las migraciones de, en Laravel vimos cómo crear las migraciones a partir de la consola. Entonces, para hacer ello, simplemente con el comando php artisan migrate make y el nombre de la migración que la vamos a llamar create-post-table. Presionamos Enter y se acaba de crear la migración. Si veo la carpeta DataBase, Migrate, veo que aquí está Lo abrimos y no tiene nada Vamos a agregar el código Esta tabla se va a llamar Post Que va a contener el campo ID El campo Title y el campo Content Y este campo que va a definir las fechas Ahora en la parte de abajo vamos a revertir los cambios con la clase esquema, drop y el nombre de la tabla. Listo, con esto ya tenemos creada nuestra migración. Ahora vamos a crear el modelo de esta migración en la carpeta models. Creo un nuevo archivo, lo guardo con el nombre post. y este va a contener la clase se va a llamar post que va a extender a eloquent y dentro de él va a tener una propiedad que se va a llamar table donde definimos el nombre de la tabla pos listo este es el segundo paso es decir el primer paso crear la migración segundo paso crear el modelo y tercer y último paso de este vídeo será crear un set este set me permitirá introducir datos de ejemplos para ello voy a crear un nuevo archivo lo voy a guardar con el nombre post table seed.php, y a continuación vamos a declarar una clase con el mismo nombre, es decir, post table seed, y este va a extender la clase set dentro de este tenemos que declarar una función pública que se va a llamar room, esta función room va a ejecutar el set ahora lo que haremos será llamar al modelo post que creamos en esta carpeta este modelo nos ofrece la posibilidad de agregar, es decir, crearemos un registro al post, la cual le pasamos que al title tendrá este contenido y el contenido de ese post será este. Todo esto lo agregué como ejemplo. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar todo en la consola con artisan. Escribimos php artisan y para terminar usamos el comando Migrate y a continuación seed. Lo que haremos será ejecutar Migrate, que agarrará los archivos de la migración, creará la tabla POST con sus respectivos campos, y seed poblará esa tabla con el seed que acabamos de crear. Pero antes de eso, me olvidé de, primero vamos a guardarlo, y en este archivo llamado Database Seeder, tenemos que indicarle cuál va a ser el, el archivo que tiene que ejecutar. Que se va a llamar post. Que es el nombre del archivo que creamos. Este es el archivo. Y acá le indicamos que lo ejecute. Ahora vamos a ir ahora a sí, nuestra consola. Y presionamos enter Y efectivamente nos indica que ha creado la migración. Y ha ejecutado el seed post. Ahora si voy a la base de datos. Voy a actualizar. Y vemos que se creó la tabla POS con sus respectivos campos y además los registros que agregamos como ejemplo. Con esto terminamos el primer capítulo de la creación de este CRUD.